Si estás viendo este video es porque tú quieres ser creador de contenidos para YouTube, pero ¿qué pasa? Yo te voy a dar el día de hoy algunos consejos o tips que tienes que tener en cuenta antes de iniciar tu canal para posteriormente crecer. Hoy te traigo este video porque de verdad antes de iniciar con YouTube quise haber encontrado a alguien que me hubiese dicho mira no hagas esto o es 10 o que me dieran los próximos compras que tiene YouTube, pero este canal es para eso, para orientarte de manera directa paso a paso con lo que tienes que hacer para que tu canal crezca y por eso hoy te traigo tres, solo tres consejos básicos para que puedas iniciar con tu canal de youtube. Debes de tenerlo en cuenta y debes analizarlo porque es algo personal y esas tres clasificaciones son las siguientes. Realmente estoy seguro y me gusta porque me encanta el tipo de contenido que yo voy a crear en youtube. segundo ¿Realmente me comprometeré con este canal Y tercero, ¿Qué tanto es el tiempo que yo puedo dedicarme a la creación y edición de mi contenido? Y seguro muchos de ustedes dirán, ¡Claro que estoy segura! Porque realmente por eso estoy buscando este contenido. Y les digo esto, porque conozco casos de personas que han entrado al mundo de YouTube de la creación de videos y simplemente... A crear mi canal de youtube voy a subir videos me voy a volver súper famosa dios mío, voy a tener 10 mil seguidores al mes a la semana porque youtube te entrega el terreno porque tienes que ir labrando el terreno y para eso necesitas esfuerzo dedicación pero sobre todo amar adorar lo que estás haciendo porque lamentablemente en YouTube, así como en cualquier parte de nuestra vida, necesitamos dedicarle tiempo, esfuerzo, óyeme, un sinnúmero de esfuerzo y tiempo a cada una de las cosas que vamos a hacer. En mi caso particular, yo tengo un año siendo YouTuber, como dice mi familia. Aquí debajo les voy a dejar el link para que sepan cuál es mi canal, vean el contenido y se suscriban si les interesa. Y es por eso que hoy yo quiero decirte a ti, que me estás mirando, que tienes que ser constante, constante, constante en tus videos. No importa la cantidad de videos que tú subas a la semana, al mes. No. Es mejor hacer al menos un video bueno y no 20 que sean un desastre. Realmente que no. Porque de eso va a depender que las personas que vean tu contenido quieran suscribirse a tu canal recuerden hay muchísima información en youtube hay muchas personas hablan diferentes idiomas los mismos temas pero qué pasa que cuando una persona se suscribe porque le interesa le gusta como tú le explicas ese tema es porque hacen ese clic y dice wow me encanta como esa persona explica me encanta el tema si sí, mira llegó derechito lo que yo necesitaba ese es ahí es que yo me voy a suscribir es por eso mis amores Evalúen bien si realmente quieren ser creadores de YouTube, porque en mi caso les digo, tengo un año, estoy monetizando apenas hace dos o tres meses, hasta la fecha aún no he cobrado nada, YouTube no me ha pagado nada, tengo un año, pero he escuchado versiones de personas que han durado dos, tres y hasta cuatro años para cobrar los primeros 100 dólares. Esto se debe a que no son constantes, quizás no hacen eh, la suficiente cantidad de videos. Y si hacen mucho, porque no es solamente hacer videos, si hacen mucho, no tienen la calidad que el espectador anda buscando. Lamentablemente, yo no encontré a nadie que me dijera esto. Y yo abandoné mi canal de YouTube, señores, como por dos meses. Y cuando yo volví, yo dije, oh por Dios, pero para dónde se fueron mis suscriptores? Yo. Yo dije no, pero en dos meses eso sucedió porque yo abandoné mi canal. Es por eso y muchas otras cosas más que yo quise hacerles estos tipos de videos para que ustedes no cometan los mismos errores que yo cometí y puedan hacer crecer su canal de forma... Continúan. Así que si te gustó el contenido, no olvides dejarme tu comentario en la parte de abajo de este video, diciéndome qué te pareció y qué temas quieres que trate en el próximo video. No olvides suscribirte a mi canal, pero más que nada déjame saber qué cosas debo de cambiar, qué debo de arreglar, de que la luz, que el sonido, todo. Porque esas son formas de aprender. Y realmente estamos aquí para eso, para aprender unos de los otros. Así que ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.